Sony, despierta. Buenos días, yo... Shh, cállate. ¿Por qué eso lo dije? Pero cómo nos encontraron. Tus ronquidos no son muy silenciosos como crees. No. ¿Qué hacemos? ¿Nos escucharán al salir? Lo sé. Tenemos que pensar en un buen plan. De acuerdo, Chat. Cuento contigo. ¡Toma esto! Ah, ah, ah, ah. Espero que ya no vengan más de ellos. Estoy cansada. ¡Oh no! ¡Vienen más de ellos! Finalmente. Blaze, estoy tan feliz de verte. Amy, qué sorpresa. Yo pensé que era la única parte de Sonic y Shadow. Espera. ¿Quieres decir que...? Parece que tenemos otro por aquí. Blaze, ¡Tienen más de ellos! Nos debieron escuchar. Amy, hey, prepárate. ¿Lisa? ¿Qué? La única que conozco que tenga armas es... ¿Necesitan asistencia? ¡Shade! ¿Qué estás haciendo aquí? Tuvimos una infestación en Bioware y fui la única que escapó. Estaba investigando hasta que me topé con ustedes dos. No quiero ser grosera, pero hay que buscar a los otros. Espera, ¿quieres decir que hay otros? Sí, Sonic y Shadow. Eso no me sorprende